Hola gente de YouTube, ¿cómo está? Estamos aquí un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva video reacción esta vez al de los videos que ya hemos visto, pero he encontrado eh, del video este del Naruto que hemos reaccionado de KishinPay y también de OcuberzunNabuto, pero esta vez va a estar vamos a reaccionar esta vez una versión doblada al español al español de España, que bueno, es de YouTuber este de es Cardi así bueno voy acá a entrar al navegador que lo tengo abierto y bueno, ya vamos a la versión acá este del adulto chico que ya hemos visto pero esta vez con el fanboot de spanish así que vamos a verlo ya y que versión, eh, como sea su propia versión ¿no? en español <risa> en español gallego y a ver cómo resulta esto así que sin más preámbulo vamos a versionar ahora yo de play y comenzamos Okay. ¡Aquí estamos! ¡Aquí! ¡Ay, qué rico! <risa> y ahora. Así que el date para yo significaba ¡Ay, qué rico! La otra vez ¡Ay, qué rico! <risa> bah. ¡Y ahora te va. ¡Ay, qué rico! <risa> ¡Y ahora, ay, qué rico! ¡ay qué rico! ¡ay qué rico! Carutino, ¡ay qué rico! Carutino, ¡ay qué rico! Carutino, ¡ay qué rico! ¡ay qué rico! Carutino, ¡ay qué rico! ¡ay qué rico! Carutino. ¡ay qué rico! qué rico! Siento ¿Sí? Siempre despierto esperando que estés muerta. <risa> <risa> ¡Hay que ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Ah, ok. ¿la, la, la, la, la, la, la, la, ok. La verdad, su propia versión sin yo. Algo de gracia, ¿no? la hay completamente. Y bueno, gente, acá está su video, su versión de Goku versus Naruto. de fue muy en español, así que vamos a ver qué decía el Date Vallejo. ya sabemos qué significaba. ¡Qué rico! a ver cómo, cómo suena acá con la película que ya vimos ¿no? pero ahí estaba en inglés así que ahora vamos a escuchar en español y bueno ya vamos a verlo ya, ya está en inglés Bye, <risa> no me di cuenta pero los puños están más grandes que la cabeza poco. No. <risa> mano... ...dora... la eh, mano... ...modati... ¡Ay, qué rico! me ¡Merci, bien <risa> ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! No puedes decir eso. Solo yo puedo decir esa palabra. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Eh! En serio lava tus manos Ay qué rico. Quédate en casa Me gustó la... ¿Se va? Ay. <risa> <risa> Me gustó la risita, eso estaba bueno ¿Puedes decir eso? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! <risa> no puedes decir eso. ¡Solo yo puedo decir esa palabra! ¡Ay, <risa> qué rico! ¡Ay, qué rico! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> no, a, ver. a ver como en otro video creo que hay otro más. Uno más. Y... Vamos a Naruto Ship 2, a ver la versión. <risa> Es <tose> que algo más... ¡Shh! macho! ¡Sasquetito! ¡Sasquetito! ¡Sasquetito! ¡Sasquetito! ¡Sasquetito! ¡Sasquetito! ahí, ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Eh! ay ¿Qué? ¡Eh! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Voy a matarte! ¡Ay qué rico! ¡Págalo! ¡Los ¡Oh! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! tus manos! rico! sano! ¡Ay qué rico! ¡Oh, oh, oh! Ah, loco guacho. Oh no, oh no, oh no. <risa> <risa> Ay, yo como me olvidé de este y otro... aunque yo. Me olvidé de este youtube, yo tenía una música que lo escuchaba bastante. ¿eh? Y que he visto alguno de sus videos antiguos como hace tres años, no sé. Hasta la secundaria yo. <risa> yo, creo que le volví a ver, ¿no? Creo que debo que volverlo a saber, ¿no? Para, para esto, ¿no? La verdad si es muy copado como la hace. Y ok gente, esto ha sido la, la reacción de hoy, espero que te haya entretenido, te haya gustado la versión en español de Naruto de Suboku y lo demás de Naruto, la parodia de Kishinbei. Y bueno, y bueno, la verdad ha sido bastante zarpado, sí me gustó. Y ok gente, eso es todo por hoy, espero que te haya entretenido, dale un me gusta, un like así de grande y comentar si queréis más videos, reacciones como este o mejores, no sé, y bueno eso es todo soy yo último y nos vemos en la próxima, bye ¿Quieres tener sexo? <risa> A ver cuántas veces Naruto dijo Date Bayou Date ah, Bayou, ¿qué es Date Bayou? Mira Date Bayou, Date Bayou Date Bayou, Date Bayou Date Bayou, Date Bayou, Date Bayou Date bueno, no ¡De te te te te